Jesús ¿qué le judíos más creedores que pan ya. Si gana jamás hemos confiado a los guan, quix, matis, que hispano yes, panotastol, han muchos iguas que han la discípulos no, me. Igual que que la nocta, igual que en ni teme el pitos que. Y jamás y piloguan y piloguan pa Abraham, igual allí ni muchos que hagas y esclavo. Teiga te esti cristos y igan esito más que. Jesús quiso judíos me. Ni mitzlia. Si y ga noche yez kichigua yez hallekti, pito y ga kichigua yez Se esclavo, allá no chipa uno si pan se e kajli. Se te pilsin, kena, cajasima uno no chipa pan se iga, Y si ganes yez pilsin dios ni me chitoma, a me jemen a me la Nikmat y ga me pa Abraham. E anemictis nekis y ga allá an que ni Neh ni Cristo vaya, nota. Y Juan me ha me mis me No Abraham. Igual Jesús quisto. Si acat cam me Abraham, han que chivo, y ha can ya Y na ang me a y Dios, no es Abraham allí es con quichi. A me que a mota. Y guayáme Cristo que, ¿no es me ayer ni pepe ni piach sa es inung Dios, Jesús Cristo. Siga me la yga Dios amota, a me ha ne ene quea, yga no Dios, allá ni yo caguala, sino que Dios netitan. Tiga allá aunque entender gua y es ni Cristo gua, <muchos> yga allá no tan tahtor, me mota cece Iwan kichi guasneki ken quien amota es quien es no chipa tamietia iguanta cascajagua allí kistowa esto melá no está iguanto cascajagua no me la necesita quien iga no está nocta. lo eh no es ni metí ya ya es melá ah ya da meja mejor no es ni leiga ni chile haya ni que está que Dios, que cae está todo Dios, eiga mejme haya de Dios y no viga allá aunque cae que no está todo, igual judíos me Cristo que, un paja que ni Cristo va, igual testis samaritano, igual tipea el Espíritu, te cimi, Jesús Cristo, allá ni piana ni se ma el Espíritu, néh ni coy tianota. nota, igual mejwa ana limpamati, nada ya ni te amo oiga manego y matilda y uno se que si no hay una iguan juzgaro. matiltiga, hay si no hay que si no ni una manera de matiltiga, hay una idea de matiltiga, hay una idea de miquique, hay si hagas que matiltiga, hay ni idea ni queman allá mikis. Y te isma ya se que toquia patas huegues Abraham, porque ya es y el profetas me no mi quique. Ah, taye timo machilla in te. Jesús Cristo. Siganes animoy y Matilcha, y con allá mo valero gua. Es notas ye negui y Matilcha, y no san ye han quistoa higa amo Dios. Es amejeme, allá han quismati. Nes si ni quismati. Guan sigan y higa allá ni quismati no te van cascayaguas quien améjeme en ese fin y kishmati y van a chivar quien llegue kishtowa abraham viajamo kia patahme pagi iga kitas nekia iga neguizia ivan kita ivan por sanyol pagi mes jesús ayatikpian iga cincuenta años ivan tikistowa iga tikita ya abraham jesús kishto nimes noxma isliya iga kwa ayate ya abraham no no no y. Iguanqui cuíque estet y gaquite miquitaya Jesús. Es Jesús mía. Iguanquise y pangueyitio pan. Panos tazala no. y ya.